para tatuar, para tatuar. Y aparte de lo que todo lo que he estudiado, que estudié biología, pues tengo esta carrera de vitrales, ya estuve en mi restauración de escultura en Bellas Artes, este, también ya participé en un, en este, un cortometraje como tal y acabando ahí, actuando, ahí ya se me da loco. Y pero actualmente, ¿cuál es tu actividad principal? Este, hoy la mi actividad principal, prácticamente es eh, dibujar, eh, aprender bueno, a dar clases de dibujo. Este, también estoy en un grupito como de chicos que se dedican a, se le llama a los conspiradores, ¿no? Que se trata como de um, organizar salidas, de hacer eh, cuestiones así como de cursos para impartir en primarias eh, ahorita estamos catalogando las especies que están ahí en donde yo vivo especies de plantas, de animales, de insectos o sea, estamos siendo un compendio ¿no? de todo, todo el hábitat que está ahí okay. Bueno, pues entonces ahorita ya que más o menos me que están más cercanos a, a toda la parte de tu Del de aretes y todo, nos ¿Puedes contar más o menos a grandes rasgos? Uh -huh. Si sí, son cosas que a lo mejor no quieras comentar. Uh -huh. bueno. bueno, este... El primero lo marqué porque fue el primer, ahora sí que la primera perforación que tuve, que yo creo que tiene que ver con mi nacimiento, o sea... Yo nací pues, en el 87, este, aparentemente fue una niña deseada y planeada y todo eso. Curiosamente me hizo muy raro. <risa> eh, mm, mm, bueno, nací en un ambiente medio hostil, un poco, ¿no? Sobre todo porque a mi papá a los niños no, no, no, nunca le cayeron, ¿no? Entonces siempre fue así como muy, muy desesperado y vieron cosas medio raras que sucedieron. El siguiente lo hice en la secundaria que sería el número dos. Esto Ajá. más o menos puedo yo decir que en esa situación yo fui, yo tuve muchos problemas porque yo era una niña así súper ñoña y todo el mundo, bueno yo era de la clásica de van ¿Vale, a empezar la tarea y todo, no, ¿no? Y entonces este, siempre fui, me sentí como que apartada de, de mi, bueno sí que de mi grupo, ¿no? Eso. Y este y eso me hizo, bueno, desde que nací, desde el punto número uno, el punto número dos, yo fui como que, vamos a llamarlo, un poco abandonada por mi familia y por mi entorno. Entonces yo me dedico a hacer un buen de cosas, o sea, me dedico a, a inventar, a... Bueno, yo era muy afán de dibujar, de pintar, de también de cantar, de la música, todo esto, ¿no? Y este, me dediqué prácticamente a eso, de hecho yo era, yo pasaba así por mi cuenta a cantarles a todos mis compañeros alguna cancioncilla y que me gustaba, ¿no? era muy feo, pero y perdí el pánico y tuve el pánico ese, ¿cómo se llama?, en el punto número 3, uh -huh. cuando entré a la vocacional, cuando estaba saliendo de la vocacional y cuando estaba allí, porque del 2 al 3 yo seguía siendo muy abierta, ¿no? de hecho yo me ponía a cantar a los camiones con mis amigos, a escucharles, y cuando pasó lo del punto número 3, me dio parálisis facial y fue cuando entré yo a la, a la superior y cuando yo este, me iba, a, o sea, yo estudiaba en mi parte, yo iba a un baile charco y iba a estudiar cerca de San Tomás, o sea, era cinco horas y media de recorrido y no dormía y no comía y aparte trabajaba los fines de semana, entonces hizo ahí un caos, ¿no? Cuando estaba en, a finales y todo eso. De, y luego sí. mantener mi estrés bajo cierto nivel o, o manejarme con eso y entonces pues no acredité un examen que tenía que pasar a fuerzas y eso fue como que la acabose y, y a partir de ahí como, como que me volví muy insegura en ese momento, ¿no? entonces del, del 4 al 5, este... entré a un lugar con una amiga, que ahora ella es mi amiga, tiene que momento con mi maestra que prácticamente me abrió pues, otra vez la puerta ¿no? de volver a interesarme por esta cuestión del, del arte y todo eso. Y eso fue en el Cecati, pues estudié en el Cecati. Del 5 al 6 me metí a la Escuela de Artesanías y ahí este, conocí a un muchacho que, vamos a llamarlo así, por el lado bueno de las cosas, me hizo ver pues, el estado tan diabólico en el que yo estaba. Y del 6 al 7 ya me ya fue cuando ya, digamos como que ya entendí que yo tenía ciertos problemas que tenía yo que solucionarlos a fuerzas, porque era de, orden de Porque tenía yo una tía a la que yo quise muchísimo. Que curiosamente era como Morgan Freeman, pero <risa> mujer, y nunca tuvo hijos. Entonces yo siempre me le pegué, entonces era yo como su hija, ¿no? Y ella me enseñaba a sus cosas en el microscopio y... Y, y veía sus letreros de poli, y entonces como que me enamoré, como que me obsesioné también de alguna manera. Entonces fue ahí muy, muy, fue como que desprenderme de todo eso, ¿no? Porque también mi, mi familia para mí era la familia de mi papá. Entonces este, ya entré ahí a Artesanías, que ya estamos en el 7, en Artesanías ya salgo y me dedico a la restauración de escultura para Bellas Artes. Sí, además, Rofán, Centro de Restauración y Conservación del Patrimonio Artístico la y, este, y ahí yo conocí pues a mucha gente que me, que me ha enseñado muchas cosas, ¿no? incluso del, del 8 al 9 tengo este amigo con el que ya estoy este, trabajando. ondas ¿no? Incluso, de, eso sí, me tardé como unos... 13 años, en, decirle, bueno, en convencer mi mamá de que me dejara personalmente de que me dejara tatuar pues como hasta los 20 tantos, Porque yo desde era niña pues, me gustaba mucho. Y entonces, pues, yo de alguna manera siempre quise dedicarme a esto de tatuar, pero ahorita ya se me presentó la oportunidad y ahorita ya es cuando tengo que agarrarlo. Y el 10 es esta cuestión en la que ya estoy preparándome para salirme de mi casa, para hacerme independiente tanto emocionalmente como económicamente. Sobre todo porque es algo necesario para mí por el tipo de, de problemática que yo tengo, ¿no? De que yo soy yo tengo, yo no puedo estar como que bien cuando las personas a las que yo quiero no están bien. Entonces, yo tengo que desprenderme de esa parte porque cada quien es responsable de lo que siente y de lo que hace. ¿no? y entonces yo tengo que aprenderlo y si estoy ahí en ese lugar nunca lo voy a aprender pues, no voy a salir